Hola amigos de América Latina, les habla Víctor Damián Rosso. En esta oportunidad es para recordarles a todos los interesados en una asesoría para hacer un pacto con mi señor Lucifer que me contacten al WhatsApp 320 696 2816 o al 315 630 4823. No respondo nada por redes sociales, no respondo nada por Facebook, no respondo nada por Instagram. No pierdan el tiempo escribiéndome por redes sociales que nunca les voy a responder si alguien le responde ese no soy yo ok así que pues por la seguridad de ustedes mi whatsapp 315 630 6 48 23 o el 320 696 2816 28 16 los que quieran hacer un pacto con mi señor lucifer en el templo luciferino en una sola ceremonia una ceremonia privada en presencia del diaconado una ceremonia de 30 minutos o los que lo quieran hacer a distancia Recuerde que nosotros le asignamos un diácono a cada uno para mayor eficacia en la ejecución de su proceso. No lo piensen más, ya el año está terminando, el 2022 está terminando y usted no puede pasar un 2023, que no es para nada bueno según los especialistas, no va a ser nada bueno en cuanto al económico. Entonces no espero un 2023 que sea diferente al que usted ha vivido este año. Puede ser diferente solamente si hacen un pacto con mi señor Lucifer. Nosotros los asesoramos en todo. Atrévete ya y deja sorprender.